Hola vamos a ver cómo crear un personaje de dibujos animados en Canva. Vamos a más. Bajamos hasta encontrar creador de personajes. Doble clic sobre creador de personajes, ya habéis visto. Es fácil elegimos un tipo de cabeza, sobre todo por el pelo, podemos ver todos los que hay. Un tipo de rostro. Un tipo de cuerpo. Todo de piel. Y para acabar el color del cabello. Le damos a listo. El personaje se puede editar como cualquier otra imagen. Eso es todo gracias por la visita.